Hola, ¿cómo están? Eh, este es el último video, el segundo y último video que vamos a dedicar a Nora, eh, la protagonista de Casa de Muñecas. Y bueno, lo que vamos a hacer ahora es eh, recordar que es el segundo, eso tienen que tenerlo claro, hay otro anterior que les recomiendo que vean, que siempre lean la descripción del video, que es importante, que pongo links ahí que son relevantes. Y lo que voy a hacer es, primero, leer el fragmento al que me voy a referir, que es un fragmento del acto tercero, luego de que ya Nora ha tenido la discusión con, con Torvaldo Helmer con su marido. Les recomiendo también la lectura de toda la obra, si pueden hacerlo, sería genial. Y si no, por lo menos ver la adaptación de Manuel Armán, de 2002, de Televisión Española, que siempre estoy dejando en la descripción de los videos. Bueno, ahora entonces leo lo que dice aquí, que está en la página 12 y página 13 del repartido 2022 de Casa de Muñecas, para el sexto año del, del nocturno. Eh, ¿Qué dice así? La página, es la página 12 y es la página 146 de mi edición de Casa de Muñecas, que es esta. Por si ustedes consiguen esta edición, la página 146. Es poco probable, pero capaz que la encuentren. Bueno, en esta, eh, esta edición es la que tiene la traducción de Guadalupe de la Torre. Y el prólogo es de Olga Drenen. Dice así el fragmento. Ya están discutiendo, ¿no? Ya Nora ha visto lo peor de su marido, ¿no? La reacción ante la revelación que hubo, ¿no? Le dice ella. Estamos casados desde hace ocho años. ¿No te das cuenta de que hoy es la primera vez que tú y yo hablamos seriamente como marido y mujer? Le dice él. ¿Seriamente? ¿Seriamente? ¿Qué quieres decir con seriamente? Ocho años, más todavía, le dice ella, desde que nos conocemos y nunca hemos hablado de verdad acerca de cosas importantes. Helmer le dice, ¿es que acaso debo hacerte confidente de mis preocupaciones? ¿Que tú, a pesar de que quieras, no puedes ayudarme a resolverlas? Nora no me refiero a preocupaciones. Estoy diciéndote que nunca hemos hablado en serio, que nunca hemos intentado llegar juntos al fondo de las cosas. Pero, querida Nora, ¿qué habías hecho con esas cosas serias? De eso mismo se trata. Tú no me has comprendido jamás. Se han cometido muchos errores conmigo, Torvaldo. En primer lugar, por parte de papá. Y luego, por tu parte. ¿Cómo? ¿Por parte de nosotros dos, que somos los que más te hemos querido en el mundo? Y Nora dice, haciendo un gesto negativo con la cabeza, ¿no? Es la acotación. Nunca me quisieron. Simplemente quererme les resultaba divertido. Pero Nora, ¿qué palabras son esas? La pura verdad, Torvaldo. Cuando vi, vivía con papá, él solía decirme todo lo que opinaba. Y yo sostenía lo mismo que él. Si pensaba de otro modo, me cuidaba muy bien de no decirlo. Porque no le habría gustado. Me llamaba su muñequita. Y jugaba conmigo de la misma manera en que yo lo hacía con mis muñecas. Después vine a vivir contigo a esta casa. ¡Qué expresión para referirte a nuestro matrimonio! Ignora sin inmutarse. Quiero decir que pasé de manos de papá a las tuyas. Me formaste a tu gusto. Y yo participaba de ello. O lo fingía. No sé, no lo sé con exactitud. Creo que, presten atención a eso, yo participaba de ello. O lo fingía. No lo sé con exactitud. Creo que más bien las dos cosas. Cuando miro hacia atrás, me parece que he vivido aquí como una pobre, al día. Hacía mil gracias para divertirte, Torvaldo. Como tú querías. Tú y papá han cometido un gran error conmigo. Son los únicos culpables de que mi vida se haya convertido en nada. ¡Qué injusta y desagradecida eres, Nora! ¿Acaso no fuiste feliz? No, nunca. Creí serlo, pero no lo he sido jamás.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 Hay algo de verdad en lo que dices, aunque eres muy exagerada. Pero, desde hoy, todo cambiará. El tiempo de jugar ha terminado y ha llegado la hora de la educación. ¿La educación de quién? ¿La mía o de los niños? La tuya y de los niños, Nora. Torvaldo, tú no eres capaz de educarme, de hacer de mí la esposa que necesitas. Y me lo dices tú. ¿Y yo qué preparación tengo para educar a los niños? ¡Nora! ¿No has dicho tú, hace un instante, que no te atreves a confiarme esa misión? Lo dije en un momento de arrebato. ¿Cómo puedes hacer hincapié en eso? Pero tenías razón. Es un trabajo que me excede. Hay otra cosa de la que debo ocuparme antes. Debo tratar de educarme a mí misma. Tú no eres capaz de ayudarme en esa tarea. Necesito estar sola y, por esa razón, voy a dejarte. Se levanta de un salto Helmer. ¿Qué dices? Necesito estar completamente sola para formarme a mí misma y aprender acerca de lo que me rodea. Tú no puedes hacerlo. Por eso me voy. Te dejo. ¡Nora! ¡Nora! Quiero irme inmediatamente. Supongo que Cristina me dejará pasar la noche en su casa. ¿Te has vuelto loca? ¡No te lo permito! ¡Te lo prohíbo! Después de lo que ha pasado, es inútil que me prohíbas algo. Me llevo todo lo mío. No quiero nada tuyo. Ni ahora... Ni nunca más. Pero qué locura es esa. Mañana salgo para mi casa. Es decir, para la que fue mi casa. Allí me será más fácil encontrar un empleo. Oh, en tu ciega inexperiencia, Ya trataré de adquirir experiencia, Torvaldo. Vas a abandonar tu hogar. A tus hijos. A tu marido. Y no piensas en el qué dirán. Salto al fragmento de la página 156. Dice Nora. Ya, ya es el final, ¿no? Eh, bien, ahora todo ha terminado. Toma las llaves. Las mucamas están al corriente de todo el funcionamiento de la casa mejor que yo. Mañana, cuando me haya marchado, vendrá Cristina a recoger lo que traje de mi casa de soltera. Quiere, quiero que me lo envíen. Y Helmer dice, ¿todo ha terminado? ¿Todo ha terminado, Nora? ¿No pensarás en mí nunca más? Pensaré con frecuencia en ti, en los niños y en la casa. ¿Puedo escribirte, Nora? No, jamás, no debes. O por lo menos enviarte nada, nada. Ayudarte en caso de que lo necesites. He dicho que no, no acepto nada de un extraño. Nora, solo seré un extraño para ti. Y Nora recogiendo su maletín. Ah, Torvaldo, para que ocurra lo contrario, tendría que realizarse el mayor de los milagros. Dime cuál. Tendríamos que transformarnos los dos hasta el extremo de... Ay, Torvaldo, ya no creo en los milagros. Pero yo sí creo, yo sí quiero creer en ellos. Dime, ¿transformarnos hasta el extremo de...? Hasta el extremo de que nuestra unión llegara a convertirse en un verdadero matrimonio. Adiós. Se va por la puerta del recibidor. Helmer, desplomándose en la silla cerca de la puerta, oculta el rostro entre las manos. Nora, Nora... Mira a su alrededor y se levanta. Vacío. Ha desaparecido para siempre. Con un rayo de esperanza. El mayor de los milagros. Abajo se oye la puerta de la casa al cerrarse. Telón. Bueno. Nos tomamos un momento. Es un final... Es un final radical. Duro. Es un final... Eh es un final conmovedor, porque a pesar de que no. no hay una muerte, metafóricamente hay algo que muere y algo que nace, ¿no? Es como asistir a una especie de. a una especie como de. de velorio de, o de entierro de un ser y a un nacimiento al mismo tiempo, ¿no? Este, realmente es, es. es una obra muy. muy bonita, muy.. De la que se pueden decir muchas cosas, ¿no? Pero bueno, yo tuve que seleccionar porque no puedo decirlo todo y bueno, ya saben, no es el tiempo. Y más para hacer un video, capaz que en la clase salían muchas más cosas y saldrán, porque estoy. Eh, estoy seguro de que bueno vamos a por lo menos comentar algo de esto. Aunque no lo podamos comentar todo, ¿no? Entonces bueno, eh, Casa de Muñecas no era segundo video. Estamos eh, con, con la obra dramática de Henrik Ibsen, eh, una de las más conocidas, ¿no? Eh, pero miren que Ibsen tiene otras conocidas, como el pato salvaje, un enemigo del pueblo, que son, que son muy lindas y muy lindas de leer, realmente. Sobre todo un enemigo del pueblo. El pato salvaje también es muy, muy buena, pero es un poco más oscura, ¿no? Bueno, pero vamos, vamos directamente a esto, así terminamos de redondear mínimamente un ¿no? trabajo del el personaje de Nora. Entonces... Eh, vemos el, el enfrentamiento allí entre Torvaldo y Nora, en una conversación posterior a la tormenta. Eh, porque ellos ya han tenido el intercambio, ya se ha descubierto que Nora ha sacado el préstamo y que ha falsificado la firma. Pero ahora Torvaldo ya no está en la actitud, en la actitud agresiva inicial, eh, en donde él todavía podía, estaba como ejerciendo el poder directamente sobre Nora, porque ahora está en una posición en donde... Eh, parece haber un poco de remordimiento, ¿no? Este, ya sabemos que los personajes no piensan, pero eh, la acción, digamos, siguiendo el pacto narrativo, el pacto eh, ficcional, por ser más, más, más preciso, eh, en ese sentido, Torvaldo eh, se explica esta, esta necesidad de, de acercarse a Nora y no seguir castigando, ¿no? Insultando, no sé qué porque ahora ve que, eh, en realidad, están salvados, que no, que no hay pruebas en contra de ellos, porque eh, Krogstad, el, el, chanta, el chantajista en hora, le, les ha enviado el, el papel que los comprometía. Entonces ahora parece querer como... como eh, ...reinstaurar eh, diálogo, un diálogo más... Eh, ...un diálogo más eh, amistoso con su mujer. Para, que, eh, para tapar un poco también el modo en el que reaccionó, que fue un modo muy agresivo, ¿no? Bueno, en la adaptación de Manuel Armán, inclusive le da una bofetada, le dice idiota, pero acá eso no pasa, ninguna de las dos cosas, sin embargo, igual es, es muy duro, ¿no? Y le dice que no, no, ella no tiene estatura moral para criar a los niños. Bueno, entonces... Eh, Torvaldo permanece en su rol paternal. Para él no era solo un juego aquello del principio, ¿no? Vieron que él todavía está, eh, se, se afirma ¿no? en el, en ese rol paternal. Reincide, es la palabra. El verbo re reincide, ¿no? Como, como un delincuente que reincide haciendo algo negativo, cometiendo un delito. Torvaldo reincide con su postura de dominio eh, simbólicamente paternal. Y eso se trasluce en cómo se, cómo se intenta comunicar con Nora, pero, pero esta Nora ya no es la Nora niña que le, fin, que le fingía a la Nora mujer para, para que tenerlo contento. Y bueno, eso lo dice la propia Nora, ¿no? Que ella como que, que transigía, jugaba con él, pero que ta, ya, ya está, ¿no? Se terminó así. Entonces, bueno. Eh, cuando Nora le plantea lo de las cosas serias, ¿no? que, que, que nunca han hablado de cosas serias, como un verdadero matrimonio en ocho años. Este... Bueno, a Torvaldo le llama la atención porque al parecer Nora jamás le hizo un planteo de ese tipo. Cosas serias, le dice como si le estuviera hablando, no sé, de, no sé, de, un, de una cosa imposible, ¿no? Eh, de, de, y le resulta increíble lo que está escuchando, ¿no? Porque la boquita de Nora está diciendo cosas que eh, no son las que diría su ardillita y su, su este, alondra, ¿no? Y bueno, entonces, porque ella en realidad nunca fue la ardillita y la alondra, eh, o, o tuvo un cambio muy rápido, ¿m? hubo un cambio muy rápido en el personaje, o ella siempre fue la Nora mujer, que, bueno, es, es obvio que... Si le buscamos un rasgo personal a un personaje, que ya sabemos que eso es... Hay que hacer la aclaración técnica de que, bueno, jugamos a que hay una personalidad detrás del personaje, ¿no? Esa coherencia que es un personaje, el personaje es una coherencia, ¿no? Eh, eh, como, como nosotros le atribuimos un carácter humano, sabemos que un ser humano no cambia tan rápido y tan radicalmente como lo hace Nora, ¿no? entonces bueno en ese sentido torvaldo se transforma eh, se comporta más dentro del, de la ficción como un tipo los no, no tipo como un hombre sino como un tipo y los tipos son en realidad eh, los tipos son personajes que tienen que no que no pueden evolucionar que no, no tienen cambios siempre repiten una y otra vez el mismo comportamiento bajo todas las circunstancias ¿no? y torvaldo siempre se Parece que no puede cambiar, que está clavado en, en su posición de marido, padre, protector, dios dominante, autoridad. ¿no? Y, y, pero Nora parecería que sí evoluciona. Y sí evoluciona, pero no es que cambie de ser Nora mujer a ser, de ser Nora niña a ser Nora mujer, sino que cambia de, de aceptar, fingir ser una, la Nora niña, a dejar de aceptarlo, ¿no? Entonces, bueno, a mostrarse como es. Pero para ella eso es un gran cambio también, ¿no? Es una gran decisión. Ahora, no es que ella era realmente la niña y ¿no? eh, Y después se transformó metafóricamente en, en la no era mujer con su personalidad, con sus creencias. No, ella las tenía. Lo que pasa que sobre ella estaba todo el rol ¿no? que tenía que cumplir frente a Torvaldo y, bueno era lo que ella había aprendido, ¿no? Lo que le había tocado vivir y, y lo que le habían enseñado que tenía que hacer. Entonces, bueno, lo aceptaba, pero llega un punto en el que la dignidad humana no aguanta más, porque si, si te tratan como un trapo de piso, este, va a llegar un momento en el que por un por, por mínimo de amor propio, vos te vas a tener que defender. Porque si no, es, es o eso o transformarte en, en menos que nada. Bueno, si hubiera seguido el proceso ¿no? de yo te perdono y te reduco de Torvaldo, este iba a terminar siendo una, una esclava, ¿no? Una, una cosa algo totalmente dependiente eh, y cumpliendo con una fantasía colectiva de la sociedad victoriana, de la, de la esposa servil, de la esposa eh, funcional al, al modelo social patriarcal y bueno, entonces ahí Nora es el momento para liberarse, es ahora o nunca Nora, ¿no? Y ella lo aprovecha. No sabemos qué pasa después, no sabemos si se arrepiente, no sabemos. Este, bueno, no vamos a decir. No pasa nada después, pero ¿qué podría haber pasado? ¿no? Porque la hora termina ahí. Pero jugar a eso es, es, es absurdo y es. Eh, es como decir que cuando un, un, un cuento termina bien. Porque. porque. Un cuento infantil, porque la pareja ella le dan el beso de amor a ella, a un príncipe, o, o no sé qué, pero después de decirle, y a los tres días se pelearon, y, y, y hubo denuncias por violencia, y no. no... O sea, el cuento terminó ahí, ya está. Este, lo que podamos pensar que puede pasar después, porque somos pesimistas con respecto al amor, y en este caso, porque somos pesimistas. A la eh, con respecto a la voluntad real de Nora de abandonar al marido, si realmente ella podía, eh, estaba preparada para un cambio tan grande, bueno, eso ya es cuestión nuestra, ¿no? Bueno, entonces, cosas serias, le llama la atención porque Nora le dice, le habla de cosas serias. Después, más adelante van a ver que Torvaldo, yo trabajo todos juntos, así es más, más rápido y más sencillo. Más adelante le dice que le, que le prohíbe, se lo prohíbo, le dice, este, cuando ella dice, quiero irme inmediatamente. Supongo que Cristina me dejará pasar la noche en su casa, te has vuelto loca, no te lo permito, te lo prohíbo tanto el te has vuelto loca como el, el te lo te lo prohíbo, no da la pauta de primero que para Torvaldo, el, el te has vuelto loca es que, que Nora está fuera de sus cabales, pero está fuera de los cabales de toda, de toda o sea, como mayoritariamente se piensa que debe actuar ella, ¿no? o sea como que no, no, no, su cabeza no está trabajando lógicamente, porque no sigue su, la lógica de él, ¿no? Y la lógica de, que, de la gente que lo rodea. Este, aunque yo me imagino, pero es una suposición, que Cristina estaría bastante... Cristina Linde, la amiga de ella, estaría bastante contenta y bastante orgullosa de cómo Nora reacciona ante ante Torvaldo. ¿no? Este, y tal vez el doctor Rank también. Bueno, eh... Y el doctor Rank, si si siguiera vivo, seguro que sacaría algún, intentaría por lo menos sacar algún tipo de ventaja de... <ríe> me, me lo imagino diciéndole, ¿no tenés dónde quedarte a dormir, Norita? Oh, yo tengo un cuarto en casa. <ríe> bueno, eso también, eso es solo una broma. Bueno, entonces este te lo prohíbo. ¿Y qué podés prohibir, Torvaldo? ¿Cómo podés prohibir? A Nora le podías antes prohibir, pero ahora ya es imposible. Porque ya a esta Nora vos no le podés prohibir nada. Porque ella eh, ya asumió su propio yo, su, el dominio, el control sobre su propia vida. Y ya no lo tenés vos, ya te lo quitó. Y una vez que te lo quitó, ya está. No, no hay vuelta atrás. Es un proceso sin, sin retroceso, ¿no? sin, sin vuelta atrás. Este, y eso a Torvaldo le cuesta entenderlo. no Porque, eh, porque el prohibir eh, obedece a... A su, al rol en aquel en aquello que nosotros habíamos llamado juego en el video pasado. Que al final no era tan juego para Torvaldo. Que era el de sentirse un, un pequeño dios. ¿no? Que desde su despacho y con la lapicera en la mano. Dirige el destino del universo. ¿Mm? Metafóricamente. Bueno, entonces ahora vamos para el otro ladito acá. Así. uy Qué bien que se ve. Ahí está. Que no se me caiga nada. Algún día me voy a comprar... Una, una fuente lumínica, por decirlo de manera técnica, una lámpara y van a ver. Pero por ahora estamos trabajando de manera bastante precaria. Y cuando digo estamos me refiero a mí. Bueno, eh, doble anagnorisis. Anagnorisis es un término un que se utiliza para hablar de teatro, del teatro tradicional antiguo, sobre todo del teatro de la antigua Grecia. Hablamos de 500 años antes de la era cristiana, pero a pesar de que uno diría, pero ¿por qué? ¿Por qué utiliza una palabra como anagnoris? ¿Y por qué eso es tan malo? Bueno, es un término técnico eh, que se mantiene en la tradición, y la verdad es que hay ideas que son atemporales. ¿no? Entonces, bueno, eh, no importa que pertenezcan, eh, que hayan nacido en otra época, porque son intemporales y son, son buenas, y por eso... Eh, si ya alguien lo dijo ¿Por qué no decirlo? ¿Por qué no volverlo a decir? ¿Mm? Entonces, casi se me cae la fuente lumínica Entonces, una anagnorisis es una revelación ¿no? Un descubrimiento de un personaje Por lo general, en realidad A lo que se aplica es cuando un personaje descubre a otro ¿no? Pero se puede tomar, eh, en sentido genérico Como un descubrimiento Nora descubre eh, en la discusión con Torvaldo, eh, anterior, descubre quién es Torvaldo. ¿Mm? Maldito desgraciado. No, eso no lo pongan en la prueba. Pero descubre, eh, se, se da una anagnórisis, un descubrimiento de quién es realmente Torvaldo. Y a su vez, eh, hay una anagnórisis paralela, por eso puse doble anagnórisis, de, de ella misma. Porque ella se, se está descubriendo y está descubriendo que... Este, que hay un mundo que eh, que Torvaldo le está eclipsando ¿no? y que le han eclipsado entre el padre y Torvaldo porque ella este, van a ver esa cadena ¿no? esa cadena de asociaciones eh, bueno entonces doble anagnórisis eh, el hablar seriamente eso le duele a ella porque le duele que nunca hayan hablado seriamente lo trabajé de otro lado también no cosas serias hablar seriamente le pide hablar seriamente a su marido porque, claro, eh, ella toma la, el, hecho, el hecho constatado, consumado, de que nunca le hablaran en serio, como. De hecho, Cristina tampoco le hablaba en serio, por lo menos al principio. El doctor Ranca a veces no le hablaba en serio tampoco. Eh, y lo toma como una señal de menosprecio. De haber sido menospreciada, de haber sido tratada como, como una persona que no tenía la capacidad de entender cómo funcionaba la vida. Pero ella lo entendía y ella hizo cosas, muchos sacrificios por el marido, que bueno, que tenía que ocultar, pero ella sí que entendía cómo funcionaba la vida y, y, e hizo cosas serias. Entonces, bueno, hablar seriamente eh, es para ella dejar de ser la muñequita. ¿Mm? Entonces le pide eso y después eh, con la, la idea de muñeca eh, este, aborda también... Ella, el tema del padre y el marido como continuidad, como una continuidad, una tradición, pero también una cárcel simbólica. Hay una continuidad en las figuras masculinas. Esa continuidad nosotros podemos asociarla con el patriarcado, ¿no? con ese orden establecido del dominio del, del varón. Eh, yo siempre como que trato de ser cuidadoso con el uso del término machista y machismo, porque eh, siempre me A pesar de que ya está ya está aceptado por la Real Academia Española y ya, ya, ya está impuesto por el uso, siempre me, me, re, me rechinó y me sonó, eh, siempre me sonó la palabra a un término vulgar, ¿no? Es mejor referirse técnicamente a esta situación de dominio masculino como patriarcado, ¿no? Predominio del, del patriarca. Eh, bueno, si aparece la palabra machismo, yo no voy a marcarlo como un error, por supuesto, en las pruebas, pero yo preferiría ir por ese otro lado. Y claro, y acá vemos lo del patriarca claramente, porque el padre continúa su autoridad en el marido, el marido, en sus hijos, y así la figura masculina sigue manteniendo, por tradición, no, el patriarca, el padre, sigue manteniendo el poder, y para, esta, para, est para estas mujeres de esa época, había una cárcel simbólica allí, ¿no? Como una especie de prisión que además era instituida en sus propias mentes, ¿no? O sea, ellas mismas estaban ahí adentro y, y es una prisión que, eh, que no podemos ni oler ni ver, como dicen en Matrix, creo que es es una prisión que, que no se puede que no se puede vulnerar porque no la puedes ver, porque uno ni te das cuenta de que estás preso cuando vos aceptás las ideas que te aprisionan, ¿no? Entonces, claro, este, si vos no ves los barrotes, eh, no te das cuenta de que estás eh, en la cárcel. Pero eh, en un momento aparece esa revelación, ¿no? Te das cuenta, esa anagnórisis, y ves los barrotes. Y ahí es cuando te das cuenta de que estuviste preso. Eso es lo que le pasa a Nora. Esa es la idea, ¿no? Brevemente. Bueno, entonces, ahí ella establece, Nora establece una diferencia entre alegría y felicidad, como la alegría con estados pasajeros. La otra vez un, una alumna me, me decía, que, que, ¿cuál era la diferencia entre alegría y felicidad que marca ella? Y yo lo que le dije fue que, evidentemente, no, no es que haya una diferencia eh, fundamental, que uno diga, bueno, todos sabemos lo que es de la diferencia entre alegría y felicidad, pero sin dudas es que Nora vamos a lo que dice Nora, establece una, una diferencia entre un estado pasajero de alegría, de contento, no algunos estados de felicidad, de alegría, de alegría, y una felicidad real como un estado constante, eh, un estado en el que ella se sienta cómoda y, y no amenazada, ¿no? Por, por, y no dominada, y, no, y sin tener que fingir. Entonces la alegría sería momentos, y la felicidad sería un estado constante, ¿no?, de dicha. Entonces, bueno, ella hace esa diferencia porque Torvaldo le, le recuerda como una estrategia ya de mano, manotón del ahogado, ¿no?, ya desesperada, decirle, ¡Eh! pero fuiste feliz, fuiste feliz, ¿te acordás? Entonces ella le dice que no, que hay una diferencia entre esas dos cosas, este, y pienso yo que es está la respuesta eh, humildemente lo digo, es una es una buena respuesta de Nora porque eh, un poco le baja los humos a Torvaldo en cuanto a, a, a cómo la trató él como marido, ¿no? y qué clase de vida le dio, porque además eh, eh, el marido tenía esa responsabilidad ¿no? y ese orgullo de darle una, un tipo de vida a su mujer, ¿no? principalmente económicamente, ¿no? Después este bueno a partir de eso, todo, todo la, el confort, la, las comodidades que podía tener un hogar burgués. Eh, y bueno, entonces, ella lo que quiere es autodescubrimiento y autoafirmación, autoformación, perdón, o sea, buscar formarse, educarse a sí misma, entenderse a sí misma, pero además, realmente eh, formarse como persona, ¿no? No sabemos con exactitud si, si ella quiere ir a una facultad si ella quiere, no sé, este hacer un curso de algo, pero sí sabemos, lo que sí queda claro es que es sin Torvaldo, ¿tá? O sea, eh, ella habla de la soledad, la necesidad de soledad, la necesidad de independencia, y lo que el problema acá es que la autoridad y la figura misma de Torvaldo funcionan como un, un peso que no, nunca le van a permitir este, eh, hacer ese, ese cambio, ¿no? dar ese paso adelante. Eh, entonces, bueno... Lo que hay detrás es ese anhelo, ese afán de, de, de libertad. ¿no? Esa necesidad de, de liberación, ¿sí? de, esa, de esa cárcel simbólica que les había mencionado. Y bueno, eh, en, ese, en ese momento la obra se transforma en una, decía yo, en una especie de, de relato crónica de un nacimiento. ¿no? La crónica de na, del nacimiento real de Nora. ¿sí? ¿De qué manera? A partir de la libertad y de la separación de la autoridad paterna castigadora, eh, que además impon le imponía las reglas, sus mandamientos. Eh, no puedo pasar por ahí sin mencionar el Génesis, lo siento, lo siento. Les pido disculpas, pero es tan claro que este, la desobediencia a las reglas del Padre completan a la, a la creación en Génesis ¿no? Si, si si no hubiéramos desobedecido eh, si Eva no le hubiera hecho caso a la serpiente y Adán no le hubiera hecho caso a, a Eva eh, ahora viviríamos como animales y eh, andaríamos correteando desnudos por todos lados eh, teniendo teniendo sexo y, y, y, y, y multiplicándonos por ahí, ¿no? Eh, cosa que puede ser que pase, pero a, eh, a mí no me pasa mucho, pero bueno, este, a lo que voy es que eh, seríamos otra especie, ¿no? Una especie que no sabríamos lo que es bueno y es malo, como los demás animales, este, andaríamos desnudos, no sé qué. Bueno, entonces, a través de la desobediencia al padre, que es un padre castigador, un padre que prohíbe cosas, es como logramos nuestra libertad y nuestra verdadera naturaleza. La naturaleza humana se hace a través de la desobediencia y la libertad de Nora es matando al padre. ¿no? Matando al padre simbólico, que es Torvaldo. ¿no? Algo que, sin dudas, este, es muy compatible con, con el marco teórico del, del psicoanálisis, de lo que yo no les puedo hablar mucho porque no lo he estudiado en profundidad, pero creo que hay, hay algo de eso con respecto al complejo de Edipo y cosas muy complejas pero no vamos a entrar allí el mayor de los milagros el mayor de los milagros es eh, el mayor de los milagros para Nora es que se convirtiera en un verdadero matrimonio eh, pero ¿por qué es el, es el mayor de los milagros? porque para eso Torvaldo debería cambiar debería cambiar el punto de que dejara ser eh, un tipo un, un, un personaje limitado a a ejercer la autoridad, sobre todo tendría que empezarla a ver como un ser humano. ¿Mm? Acuérdense de lo que había dicho Ibsen, es eh, que su obra iba por el lado de los derechos humanos más que por el lado de los derechos de la mujer, que en definitiva son la misma cosa. Lo que pasa es que eh, hay que agregar a los derechos de la mujer también a los, los derechos del hombre para hablar de los derechos humanos, ¿no? porque todos somos humanos. Pero... Eh, Nora no puede estar con un hombre, no puede, no puede tener de compañero de vida a un hombre como Torvaldo. Entonces ahí tenés una parte del milagro que es casi imposible. Pero además ella debería cambiar de un modo tal que eh, pudiera volver a aceptar a Torvaldo. Entonces ahí un, podrían construir un verdadero matrimonio que para Nora no es el verdadero matrimonio que se ve que es para todos los demás, basado en una hipocresía, en una falsedad. Es un matrimonio basado en la confianza y el respeto mutuo. Podemos estar de acuerdo ahora completamente con Nora. Y también podemos darnos cuenta de que muchos matrimonios no son verdaderos matrimonios. Pero esas son reflexiones más bien de índole filosófica que no atañen tanto al análisis. Eh, ya voy más de media hora de, de video... Podría seguir media hora más y tal vez una o y dos horas más. Es un tema muy lindo, que me gusta mucho. Me gusta mucho trabajarlo. Este, a veces se dan algunas discusiones en clase. Este, la idea es trabajarlo específicamente como obra literaria. Y bueno, a veces podemos comentar algunas cosas, decir que estamos de acuerdo o de en desacuerdo. Pero básicamente, eh, por cuestiones de tiempo, etc. Nos vamos a quedar por acá y no vamos a indagar mucho más en el asunto. Y... Y bueno, les agradezco por, por esta segunda parte como siempre y nos vemos en el próximo video. Que pasen bien.